y 45 eh, donde los judíos murmuraron acerca de Jesús y vimos cómo eh, Jesús les, les dijo acerca de aquellos que traen a sus hermanos a la Torá, aquellos que cumplen ese deseo de traer a la Torá a sus hermanos. Bueno, en el versículo 46 vemos un, una frase completamente extraordinaria. Una gran revelación de Jesús hacia todos los que lo estaban oyendo. En, los, en cualquier libro anterior a Juan, nunca vamos a escuchar una frase parecida. Y es la frase que dice, No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Vemos que Jesús es redundante sobre la temática del Padre. Pero en este capítulo Jesús eh, esclarece más esta posición. Cristológicamente para, para poder hablar del Padre, uno tiene que estar al mismo nivel del Padre. Porque no solamente es verlo, sino conocerlo. Y uno no puede conocer a profundidad a otra persona si no está al mismo nivel, en la misma dimensión. Y Jesús al decir esto, él rompe una barrera arquitectónica de toda la ideología que tenían eh, los judíos. Y vemos que es esta, estas frases, toda, digamos, todo este este conjunto de, de, de, de conversación que tiene Jesús con los discípulos es una homilía. O sea, es una intención de exhortar, ¿eh? existe una intención de exhortar, de hacer, persuadir a las personas para que de, de realmente puedan recapacitar. Por eso vemos que Jesús toma ese, ese tipo de retórica típico de los orientales en ese tiempo. Voy al versículo 47. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y este es el pan que desciende del cielo para que, de, para que del que él come no muera. Al hacer Jesús esta referencia directa, a los sucesos del Antiguo Testamento cuando fue dado el maná, vemos esta retórica típica oriental en la cual ah, el, el que predica expone toda su, digamos, toda su retórica y al final, al final de todo lo expresado, él vuelve a tomar el punto inicial de donde inició. Vemos como que es, toda esa discusión comienza con el maná. Y otra vez vuelve y termina con el maná. Con la referencia al Antiguo Testamento. Pero esta, esta vez Jesús rompe, rompe una vez más el esquema al decirles yo soy el pan de vida. Haciendo entender algo sin precedentes, una vez más y otra vez, repito, Jesús no, no razona como nosotros, no piensa como un predicador del XX siglo, sino que utiliza una retórica típica para las personas que lo están oyendo. Y vemos que Jesús utiliza este artículo, esta frase, el pan de vida. No un pan que da vida, no, un pan que tiene vida en sí mismo. Y esto hay que comprenderlo, un pan que tiene vida en sí mismo. Por eso, nosotros muchas veces invertimos, las palabras que nosotros usamos son, son creadoras de ideas. Y si no sabemos utilizarlas, si no las sabemos estructurar vamos a estar creando eh, ideas equivocadas. Porque es fácil decir pan de vida, todo pan contribuye a la vida. Pero ningún pan tiene vida en sí mismo. Por lo cual, haciendo este preámbulo, esta frase muy eh, icónica, muy bonita, Jesús procede a dar a expresar quizás algo que nosotros hoy en día hemos tergiversado de manera, eh, se podría decir, muy, no criminal, pero de una manera bastante arbitraria. Yo soy el pan vivo, otra vez el concepto de vida en sí mismo, que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo. Esta frase es muy muy fuerte, que no la voy a poder expresar en este capítulo, pero hay un error que hemos acarreado, porque en este versículo, en esta frase, no se está hablando de la Eucaristía o Santa Cena Jesús no está haciendo ninguna Ninguna doctrina De su cuerpo para la Santa Cena Como normalmente se nos ha enseñado Así que te espero la próxima semana Para poder aclararte Para poder explicar esta, eh, esta afirmación literal porque no es que uno se saca de debajo de la manga las cosas sino que es necesario estudiar y estudiar bien Dios les bendiga a todos